Y nos da mucha pena tener que decirle a un abuelo, solo te voy a dar una pera, porque solo tengo una para darte, aunque quieras dos, porque está todo racionado. Y además, si sale mala, pues igual te tengo que dar media solo, porque la otra media la tengo que tirar. Y eso es muy grave, muy grave, que estemos jugando de esta manera con nuestros abuelos.